Luego de la Oficina Judicial de Atención Permanente dictar un año de prisión preventiva contra el joven Ricky Joel de la Cruz, acusado de triple homicidio, los familiares de las víctimas reaccionaron. Aseguran estar conformes con el proceso, pero esperan otras acciones de la justicia. ¿cómo que va la investigación en relación a la muerte? En el día de ayer se hubo pasando a medida de coalición a unos de los, de los, que, los víctimas que involucran le tomaron un año de preventiva, ya me imagino que será, lo iban a trasladar a, a Majayo, seguro ya va de camino trasladado. Eh, echaron ese año para hacer investigaciones, ya que al más imputado en el caso, para ver si esos que están imputados se pueden entregar y así eh, terminar el caso y aclarar todo. Riqui Joel de la Cruz, quien será investigado por la muerte de Rafael Jiménez, Jenier Tejada y su sobrino Jayco Tejada, deberá cumplir la prisión en el centro de corrección de Ajayo Hombres. Bueno, que sigan buscando lo que faltan, lo que faltan, lo que dispararon y que había otro que salió de la... No que lo quería y dijeron que era un chivazo. Yo quiero que parezcan todos. Ya que hay unos presos que le echan un año de condición, yo quiero que parezcan nosotros. Que las autoridades... Se pongan la pila para eso. Se recuerda que el triple homicidio ocurrió la mañana del lunes 25 en una barbería ubicada en el sector El Capacito. Las autoridades identificaron a los presuntos autores materiales como Juan José de Vargas, alias Santiaguero y Al Flow. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.